Para mí la carretera es un camino construido muy inteligentemente para que puedan ir los coches. Es libertad, es explorar, es aventura, es vivir. En estos días de desplazamientos la carretera es nuestra aliada y nuestra compañera. Para mí la carretera es donde, van, donde andan los coches. Las carreteras nos permiten descubrir lugares maravillosos y estas fechas son ideales para poder disfrutarlos con nuestra familia y amigos. Las carreteras me traen recuerdos maravillosos. Me gusta la carretera porque sin ella no podríamos desfrutarnos y también me gusta porque eh, puedo ir a ver a mis primos. Favorece a muchos pueblos fundamentalmente comarcales que une a muchas familias a través de estas carreteras. Gracias a las carreteras que me conectan con las personas importantes de mi vida, mis navidades son siempre muy especiales. La carretera nos lleva a los lugares que tenemos en el corazón. Ellos vamos, van por la carretera y se los coches cuando está el semáforo rojo. Las carreteras han sido una parte importante de mi día a día en los últimos 35 años. Me inspiran comunicación y unión entre personas. En las carreteras nos unen y nos acercan a nuestra familia. ¡Viva las carreteras! La comunicación con los pueblos y la posibilidad a mucha gente de, de, de esparcir de su traba, fuera de su trabajo. Me gusta mucho. Gracias a las carreteras este año podré disfrutar las navidades con toda mi familia. Para mí la carretera es una forma de vida llena de sensaciones, es compromiso y respeto a los demás. Y también eh, los semáforos es para que puedan cruzar las personas y los coches puedan pararse y funcionar. Feliz Navidad, que por las carreteras se llegan los vuelos chiquititos. Felices Pascuas a todos. Felices fiestas. Os envío los mejores deseos de felicidad para estas fiestas y prosperidad para el nuevo año. Oh, que os lo paséis muy bien eh, durante estas fiestas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y es importante Navidad! la Navidad porque nace el Dios de la Les deseo a todos los que estén escuchando esto y sobre todo a la Asociación Española de la Carretera una buena feliz Navidad y un próspero año nuevo.